a danstein el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas afines a ella el día de hoy veremos las estructuras de lewis o también llamados diagramas de valencia veremos cómo se utilizan esas estructuras y cómo podemos analizar compuestos con los símbolos de lewis no siendo más comencemos no olvidemos que que somos patrocinados por industrias El reflejo limpieza y calidad que brilla con productos tanto para la línea de hogar como para instituciones veamos algunos de sus productos podemos ver el detergente líquido primaveral y floral también el suavizante de ropa con sus diferentes aromas y por qué no el blanqueador que se utiliza mucho para todo lo que tiene que ver con prendas del hogar, devinamos qué son las estructuras de Lewis, son símbolos que representan la cantidad de electrones de valencia que tiene un elemento en la tabla periódica, entonces tenemos la tabla periódica y tenemos que tener en cuenta cada uno de los grupos donde están ubicados los elementos. Vamos entonces a analizar este primer caso, NACL. Aquí hay un enlace entre el sodio y el cloro. Entonces vamos a ver cómo sería esto. Vamos a poner el sodio, vamos a llamar NA y el cloro. Entonces miremos lo siguiente, existe un enlace entre ellos, Vamos a la tabla periódica y nos damos cuenta que el sodio se encuentra en el grupo número 1. ¿Qué quiere decir esto? Que él solamente posee un electrón. Lo vamos a simbolizar con un asterisco. Este va a ser el electrón. Sodio solamente tiene un electrón. Ahora miremos el cloro. Si ustedes miran bien la tabla periódica se encuentra en el grupo 7. ¿Qué quiere decir esto? Que él posee 7 electrones. Para diferenciar vamos a hacer esto con otro color y le vamos a hacer unas X. 1, 2, 3, 4. Observen algo. Los pares de electrones se encuentran apareados. Acá hay 2 y acá hay 2. Siempre deben quedar, cuando están ubicados de forma sola, tienen que estar apareados. Entonces llevamos 2, 4, 2 más serían 6. Y no olvidemos que el cloro tiene 7, quiere decir... Que aquí faltaría un electrón. Entonces, ¿qué dice la estructura de Lewis? Que se debe completar la regla del octeto. Es decir, que el elemento más próximo a completar es el cloro. El cloro tiene siete electrones y le falta uno para estabilizarse completamente. Con ello, el sodio le va a ceder ese electrón para que el cloro se estabilice. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y con el que le está prestando el sodio el cloro está completando su octeto es decir que el cloro acá ya tiene 8 aquí ya se puede decir que el enlace está completo este tipo de enlace es un enlace iónico ¿por qué? porque el sodio lo único que puede hacer es ceder su electrón él no puede completar 8 electrones pero sí puede ayudar a estabilizar otros elementos, como en este caso, el cloro. Veamos otros ejemplos de estructuras de Lewis. Veamos ahora este siguiente ejemplo, CO2, o el famoso dióxido de carbono. Entonces tenemos lo siguiente, miremos que tenemos dos oxígenos y tenemos un carbono. Entonces, hay una regla que dice que siempre que estemos trabajando con oxígenos, hay un átomo central, este caso sería el carbono uno va vale en el centro y se debe rodear una especie de esqueleto, entonces le ponemos oxígeno a un lado y oxígeno al otro, ya aquí podemos empezar a definir la estructura de Lewis, entonces miremos el oxígeno, el oxígeno si ven en la tabla periódica el oxígeno está en el grupo 6, entonces como está en el grupo 6 debe poseer 6 electrones, entonces Vamos a poner un par por acá, vamos a hacerlo con X, 1, 2, 3, 4. No le puede prestar 1 porque quedaría desestabilizado. Si ponemos 1 acá y 1 acá, estaríamos mal. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a poner este par de electrones a este lado, entonces 1 y 2. Tendríamos ya los 6. Y hacemos lo mismo con el otro oxígeno. 1, 2, 3, 4. 4, 5 y 6, ahora teniendo en cuenta esto tenemos que mirar el carbono, si vemos bien el carbono se encuentra en el grupo 4, quiere decir que tiene 4 electrones de valencia, le vamos a poner sus 4 electrones, le vamos a poner otro este color, vamos a hacerle asteriscos, 1, 2, 3 y 4 electrones. ahora enlazamos esos electrones acá habría un enlace 2, 3, 4 ya aquí hemos terminado la estructura de la guisa podemos ver que el oxígeno tiene sus 6 y como tiene 2 más del carbono daría 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lo mismo ocurre con este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ahora el carbono tiene sus 4 electrones y comparte acá 2 y 2 que le están el oxígeno 4 por acá y 4 por acá nos daría 8. Este tipo de enlace es un enlace covalente doble, ya que se formaron dos dobles enlaces. Ahora vamos a ver un siguiente ejemplo. Siguiente ejemplo, el NF3 o fluoruro de nitrógeno. Entonces tenemos lo siguiente... Similar al oxígeno, el flúor es muy electronegativo, es más electronegativo que el oxígeno. Nos ponemos al nitrógeno en el centro. Y como tenemos tres flúor, vamos a rodear al nitrógeno. Un flúor por acá, otro por acá y otro por acá. Tenemos los tres flúor. Ahora, revisando, en la tabla periódica el flúor está en el grupo 7. Entonces va a tener 7 electrones. Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ahora quedaría uno por acá, que es el que vamos a compartir acá con el nitrógeno, y hacemos lo mismo con los otros flúor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy importante es que siempre deben quedar pares de electrones. Miren que los pares de electrones están alrededor del flúor. Ahora hacemos lo mismo con este. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora vamos a revisar el nitrógeno, el nitrógeno se encuentra en el grupo 5, quiere decir que tiene 5 electrones de valencia, vamos a ponerlos de otro color, son 5, entonces vamos a compartir, acá puedo compartir 1, 1 y 1, entonces vamos a poner acá, uno por acá, otro por acá, y otro por acá, tenemos 3, me están faltando 2, pero como son 2 los puedo poner a este lado. Acá tendríamos 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quiere decir que estos enlaces son simples. Hay 2 y el nitrógeno está balanceado y los flúor completaron su objeto. 7 más el que le presta el nitrógeno daría 8, lo mismo acá y lo mismo acá. Este tipo de enlace es un enlace covalente simple ya que se formó un solo enlace. A diferencia del enlace iónico, que el enlace iónico el sodio llegó y le dio ese electrón, se lo cede. Aquí hay un mutualismo, entonces por eso se llama enlace covalente. Vamos a ver un siguiente ejemplo. Ahora tenemos el HNO3, o muy conocido como el ácido nítrico. Entonces, en este caso, volvemos, tenemos el nitrógeno, oxígenos y ahora nos aparece un hidrógeno, ya que es un ácido. Entonces ponemos nitrógeno, en el centro. Y lo rodeamos con oxígenos. Un oxígeno, dos oxígenos, tres oxígenos. El hidrógeno no se le puede pegar al nitrógeno. El nitrógeno el hidrógeno forma puentes de hidrógeno con oxígeno. Entonces vamos a ponerlo por acá, ya sea en alguno de estos lados. Voy a poner a este lado. Hidrógeno. Y empezamos a completar los electrones. Oxígeno, no olvidemos que... Vamos a ponerlos de este color. Vamos a hacerlo con X. 1, 2, 3... 4, 5 y 6. Como le va a compartir acá, se puede partir. Este le va a prestar a este y acá. Ahora en el siguiente caso, miremos. Son 6. Entonces, 1, 2, 3, 4. Vamos a mirar, si sí, ahorita miramos la parte, vamos a dejar 2 acá por ahora. Y lo mismo vamos a hacer con este oxígeno. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, teniendo esto en cuenta, nos falta el hidrógeno y el nitrógeno. El hidrógeno solamente posee un electrón. Entonces lo vamos a poner por acá. Este va a ser un electrón. O sea que solamente puede formar este tipo de enlace. Ahora concentrémonos en el nitrógeno. El nitrógeno tiene 5 electrones. No olvidemos que el nitrógeno se cuenta en el grupo 5. Entonces, ¿qué va a pasar? Como tiene 5. Pero no nos podemos salir de la regla del octeto. ¿Por qué? Porque solamente si sí, el nitrógeno podría formar 8. Si dejamos la estructura como está y ponemos acá un electrón, acá los dos, los dos, quedarían 4, 8, 10. Y esa estructura no es la que satisface al nitrógeno, porque el nitrógeno debería completar su octeto. Entonces, ¿qué es lo ideal acá? vamos a quitar un par de electrones y lo vamos a poner al otro lado le vamos a mirar para qué. este par de electrones lo vamos a poner hacia el lado de acá entonces, miremos el nitrógeno el nitrógeno tiene 5 entonces vamos a compartir acá uno le voy a poner acá un electrón y aquí uno y dos entonces aquí forma un enlace doble y aquí forma un enlace simple. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. No olvidemos que el nitrógeno debe tener 5 electrones. Acá le llevamos 1, 2, 3. Le faltarían 2. Estos dos no pueden formar doble enlace. Pero se los puede prestar a quién? Al oxígeno. Si este nitrógeno le presta esos electrones, el oxígeno completa su octeto. Y de igual forma, el nitrógeno también tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quiere decir que este par de electrones se los presta el oxígeno para que complete su teto. Por ello, no puedo poner estos electrones acá, porque me desestabilizaría la molécula. De esta manera, se resuelve este tipo de estructura de Lewis. Veamos un siguiente ejemplo. Ahora tenemos el HCN. Aquí debemos mirar cuál es más electronegativo, el carbono o el nitrógeno. Como podemos ver, el nitrógeno está después del carbono, quiere, que es, quiere decir que es más electronegativo. O sea que el carbono debe ir en el centro. Carbono acá, ahí el hidrógeno y aquí el nitrógeno. Ahora, teniendo esto en cuenta, recordemos cuántos enlaces tiene el nitrógeno. El nitrógeno está en el grupo 5, quiere decir que tiene 5 electrones. Entonces... Vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner dos acá y pensemos en que va a compartir 3: 1, 2 y 3. Bueno, ahora miremos lo siguiente: el hidrógeno tiene solamente un electrón. Pero recordando el carbono, el carbono está en el grupo 4, quiere decir que tiene 4 electrones de valencia. Entonces vamos a poner 4, acá habría uno, acá habría otro. Aquí habría otro y aquí otro, teniendo sus cuatro electrones de valencia. Es importante cuando ustedes estudien estructuras de Lewis que trabajen con diferentes colores. ¿Para qué? Para que sea más fácil contar y se den cuenta cuál le pertenece a cuál elemento y cuál es a otro. Ahora, teniendo esto en cuenta, contemos, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quiere decir que su carbono completó su octeto. Ahora miremos el nitrógeno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El nitrógeno también completa su octeto, pero miren el tipo de enlace, acá hay tres enlaces. Este es un enlace covalente triple, y es triple porque forma tres enlaces. De esta manera se resuelve este tipo de estructura. Veamos una última estructura. Último ejemplo de estructuras de Lewis, H3PO4, o conocido como el ácido fosfórico, un ácido muy importante y de mucho uso a nivel industrial. Vamos a poner acá entonces, volvemos, fósforo en el centro y ahora tenemos cuatro oxígenos, vamos a crear el esqueleto. 1, 2, 3, 4 oxígenos y tenemos tres hidrógenos, vamos a rodear entonces acá uno por acá otro por acá y otro por acá empezamos con los oxígenos ya sabemos que los oxígenos son 6 entonces vamos a poner acá 1 2 3 4 acá compartiría 1 entonces quedaría uno acá y uno acá lo mismo acá 1 2 3 4 5 y 6 hacemos lo mismo con este uno que va a compartir acá 1 2 3 4 5 y con este serían 6 Ahora tenemos el de arriba. Pero antes de mirar el de arriba, recordemos que el fósforo tiene 5 electrones. Si volvemos a hacer lo que teníamos antes, que vimos que si ponemos dos pares de electrones acá o uno, este fósforo se pasaría. Entonces, ¿qué es lo ideal? Primeramente dejémoslo así. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora... Cuadremos los hidrógenos. Aquí hay un electrón, voy a poner acá uno. Y aquí también habría, habría otro. Y aquí también. Enlazamos. No hay problema acá. Ahora nos concentramos en el fósforo. ¿Qué pasa con el fósforo? El fósforo tiene cinco electrones de valencia. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos... Acá había un enlace, ponemos uno acá. Uno. Dos. 3. Enlazamos estos electrones y nos quedan faltando 2. Ahora, estos 2 se los puede ceder a este oxígeno. Quedaría uno por acá y otro por acá. Entonces quiere decir que le está prestando 2 para completar el objeto, el oxígeno. Ahora teniendo eso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los oxígenos quedaron con 8, de igual forma. Y los hidrógenos... Están compartiendo solamente un electrón. De esta manera se explica la estructura del ácido fosfórico. Con esto concluimos este video. No olvidemos que fuimos patrocinados por Industrias de Reflejo. Les voy a dejar una pequeña reseña de nuestro patrocinador.